Hola, hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alaya de Cibio, soy la responsable de comunidad y participación en Cibio. Eh, ¿Qué tal? Veo que tenemos a 28 personas aquí. Eh, bueno, pues este es el segundo evento, eh, el segundo segundo encuentro de socios y socios de Cibio que hacemos, el año pasado fue la primera vez. Esta vez vamos a intentar que sea un poquito más corto que el año pasado, porque el año pasado estuvimos aquí horas y horas, y, y yo creo que es mejor hacerlo un poquito más breve. Eh, bueno, antes de nada, bienvenidas eh, y gracias por asistir a este evento. Eh, nuestra, nuestra, nuestros directores, David y Eva, van a, van a hacer un repaso de lo que hemos hecho este año y... Eh, y también nos darán como una pequeña, una pequeña ventanita para ver lo que vamos a hacer el año que viene. Eh, después de, esta, de este repaso, eh, abriremos un turno de preguntas y vosotros podéis entrar al escenario como el año pasado. Los que habéis estado aquí el año pasado eh, os acordaréis, os invitaremos para entrar. Mientras que se está haciendo eh, la presentación... Aquí en la parte derecha abajo hay una sección que se llama preguntas y ahí podéis hacer las preguntas que queráis. En función de eso, yo os iré invitando a ir a la, si queréis, claro, si alguien no quiere participar, no quiere aparecer en vídeo en, en el evento, eh, también nos parece estupendo. Eh, pero si queréis, yo creo que sería divertido que divertido, entretenido, eh, gracioso que, que vosotros también podáis eh, preguntar en este, en este escenario virtual. Eh, creo que no me queda nada, tenemos un chat justo al lado de la sección de preguntas donde podéis, ya estáis saludando, hola, hola. Eh, pues en este chat podéis escribir lo que queráis, eh, mis compañeros están todos eh, aquí. Y, y de hecho, bueno, eh, creo que no me he nada en el tintero de las notas que tenía que contaros. Eh, así que voy a ir dando paso a todo el equipo Cibio para que, para que os vayan saludando y para los que no los conozca, conozcáis que le pongáis cara y, y que ellos os expliquen un poco lo que hacen eh, en su trabajo diario en Cibio. Así que chicos, eh, podéis ir entrando cuando queráis. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, te oímos, te oímos, Javi. Bueno, pues eh, yo soy Javi, soy igual alguno de vosotros pues me conocéis, otros no, soy la persona que lleva comunicación aquí en Cibio y quien más pues habitualmente os escribe para contaros las novedades de nuestros proyectos y de nuestras campañas y de las investigaciones que hacemos. Y también es parte de mi trabajo pues que la base de socios crezca, así que si se puede resolver cualquier pregunta o cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estoy. Eh, yo soy Ana y llevo las cuentas y los papeles y, y nada, pues toda la organización interna y todas las gestiones. Y nada, también cualquier cosilla que queráis saber, pues me preguntáis. Hola a todos, eh, yo soy Carmen y formo parte del equipo técnico de Cibio junto con Antonio y David. Y principalmente me dedico a la parte visual y de gráficos que veis en todas las investigaciones que hacemos. Así que cualquier duda por ese frente, encantada de, de contaros. Hola a todos, soy Ángela, eh, estoy en la parte de periodística con María, Miguel y Eva y trabajo sobre todo en los temas de salud. Este año ha sido muy intenso por los reportajes que hemos publicado de salud mental y de acceso a la reproducción asistida. Muy buenas, yo soy Antonio. Eh, como comentaba Carmen, eh, formo parte del equipo técnico junto con David y con ella. Nos encargamos de la parte de la web, eh, las visualizaciones, el tema de recopilar datos y demás. Y, y nada, aquí estaremos para resolver cualquier duda y, y nada, espero que estén muy a gusto. Hola, hola, yo soy María Álvarez y soy del equipo de periodistas y nada, también... Este año, sobre todo, como decía Ángela, hemos hecho mucho acceso a la salud. Eh, y además he tratado algunos temas que habréis leído de igualdad y de medio ambiente. Y nada, espero que lo pasemos bien esta tarde y gracias por, por asistir. Bueno, hola, yo soy Miguel Ángel, no tengo nada de voz, así que perdonad. No tengo esta voz tan horrible, me limito a decir lo que ya han dicho mis compañeros, soy periodista y, y muchas gracias por estar por aquí. No puedo, lo siento, no puedo hablar mucho más. Eh, bueno, y ahora David y Eva eh, nos van a contar un poco eh, lo que hemos hecho este año, como, como comentaba al principio. Eh, para los que estáis llegando aún, eh, si tenéis cualquier pregunta a lo largo de la exposición, podéis ir plantean, plantearla en la sección de preguntas que está en la pantalla abajo, en la parte derecha. Eh, podéis preguntarnos lo que queráis y al final de la exposición de, de David y Eva... Eh, podéis preguntar en directo eh, lo, que, lo, que os, lo que queráis. Eh, pueden ser preguntas a ellos o también al resto del equipo. Pues os dejamos a Eva y a David, vamos a ir abandonando el resto del de estrado. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mil gracias por estar aquí, eh, aunque sea de lejos. Ojalá podamos ver prontito más pegadetes. Y... Y bueno, yo, queríamos contaros de forma muy muy breve, porque sabemos que estas cosas sí nos hacen pesadas y lo más importante es que podáis preguntar o que podamos charlar, que podamos contarnos cosillas. Un poco cómo ha sido este año para nosotros y qué es lo que tenemos planificado para el año que viene, si no pasa nada, porque ya con todo lo que pasa últimamente ya no sabemos si luego se va a ir todo, todo el plan al garete un poco. Entonces, eh, lo que hemos hecho este año y de lo que estamos más orgullosos, y esperemos también que vosotros estéis orgullosos y orgullosas, es esta combinación entre investigar muy, muy a fondo algunos temas muy especializados mucho tiempo, sabéis que al final, a veces nos pasamos meses con un tema y para poder entenderlo bien, explicarlo bien y de verdad ser rigurosos, y luego a la vez seguir haciendo esta cosa que, sobre todo la pandemia nos ha demostrado que es más necesaria que nunca, este periodismo de servicio público, ¿no? De, ayudar a entender normas que afecten a todo el mundo, ayudar a que la gente pues, pueda pedir una subvención, una ayuda eh, y facilitar todo ese proceso, este, enfrentarse a la burocracia que a veces es tan complicado. Entonces, lo más importante del año es que hemos publicado cinco grandes investigaciones, más allá del trabajo diario con el BOE y con otros proyectos. Las tres más grandes, las tres más importantes, eh, para mí son, así un poco en orden de cómo las fuimos publicando, la primera investigación de contratos de emergencia, que era la primera que sacaban estos datos, y que no solo demostramos que se había abusado de eso, sino que nos pudimos hacer algo que hace mucho tiempo que teníamos ganas, que era como demostrar que por mucho que hubiera una pandemia no todo vale. No, no puedes contratar cualquier cosa por emergencia simplemente con la excusa del COVID. ¿no? Y, se ha, y se ha usado esa excusa muchísimo. Luego también publicamos el, una gran, gran, que nos costó muchísimos meses, investigación sobre salud mental, esta investigación la teníamos en marcha antes de, del COVID, de hecho se tenía que publicar en 2020, pero como paramos todo el año pasado para centrarnos en, en ayudar a, a explicar las medidas, y explicar todo lo que había pasado, pues se quedó ahí parada y la hemos podido publicar este año. Es una investigación que nos gusta además mucho porque llevábamos mucho tiempo con ella, teníamos muchas ganas de compartirla y además porque... No había datos sobre este tema, tuvimos que crear mucho de cero y porque empezamos a hablar de un tema que no se hablaba y que ahora, y ahora se está empezando a hablar, ¿no? Y es bastante importante. Y luego hace poquito a poquito que publicamos eh, la investigación sobre reproducción asistida, sobre las barreras de acceso, que era un tema que dábamos muchas vueltas aquí en la, en la oficina y que pensábamos que era muy importante y que es muy relevante y que vamos a seguir moviendo en los próximos días. Seguimos entre juicios. Sabéis que cuando algo no nos gusta o creemos que no están cumpliendo la ley o que tienen que darnos una información que debería ser pública, peleamos hasta donde haga falta. Si hay que llegar al Supremo, pues llegamos al Supremo. Si hay que pelearse con la Audiencia Nacional, nos peleamos con la Audiencia Nacional. Pues nada. Ahora mismo hay tres juicios abiertos. Por el momento ya hemos puesto todo ganado, o sea que todo muy bien. Y hemos seguido con esa parte de servicio público que os contaba, hemos seguido con el consultorio respondiendo a dudas de un montón de gente en situaciones muy complicadas que nos, que nos preguntaban sobre pues, si le decían que no va ingreso mínimo vital, cómo pedían determinada, determinada ayuda y hemos intentado ayudar todo lo posible. Hemos seguido con el BOE, hemos seguido explicando cómo funcionaban las ayudas. Hemos actualizado todo el rato, siempre que había cambios, la guía de ayudas y la aplicación donde puedes ver a qué ayudas tienes, tienes derecho. Y hemos intentado ayudar todo lo posible porque sabemos que por mucho que... Ahora da la sensación de que no, pero por mucho de que la, la crisis sanitaria haya ha ido, por lo menos, bajando un poco, la crisis económica se mantiene. Entonces hay que seguir ayudando en esa parte. Y hay, ha sido un año, para mí ha sido un año muy bonito, porque además eh, publiqué el Diccionario Ilustrado con Mauro, que le tengo especial cariño porque ya tenía muchas ganas de reírme con el BOE. Y nuestra compañera Ángela, que la habéis visto antes aquí al principio, ha publicado un libro hace muy poquito... Eh, acoso, que sobre, sobre los casos de acoso en la ciencia española, que también es, es muy importante entonces al final, con todo lo que hemos hecho aún nos da tiempo a escribir libros y David os va a contar un poco qué hacemos el año que viene, que seguiremos un poco con esta, este combo de ser los vigilantes y los chungos y a la vez pues, echar un cable aquí, lo necesite Sí, bueno, yo cuento sobre todo la parte no periodística, que luego es la cuenta Eva eh, pero digamos a nivel más como de organización el, este año para nosotros ha sido también un año de transición porque, bueno, como posiblemente sabéis o os podéis imaginar, el tema de financiar Cibio siempre ha sido, un, siempre ha sido complicado y siempre nos ha dado muchos quebraderos de cabeza. Hemos perdido mucho tiempo buscando la forma. Entonces, tradicionalmente siempre hemos hecho muchas cosas de proyectos europeos. Y entonces, este año es el primer año. El, en los 2021 hemos dejado de perseguir este dinero europeo para proyectos específicos para centrarnos mucho más en intentar mantenernos a partir de las donaciones de los socios, como vosotros que es algo que siempre queríamos hacer, pero que no, nos digamos que no nos lo creímos, no nos atrevimos a hacerlo de verdad, hasta que en el 2020 vimos que lo petamos mucho en cuanto a tráfico y en cuanto a gente que nos, que nos, nos descubrió. Entonces, digamos eso, eso y una beca que conseguimos en Europa nos dio la confianza para, para apostar digamos de lleno por esto. ¿no? Entonces, el año que viene va a ser el primer año donde no tenemos estos proyectos digamos externos, que son cosas que muchas veces no hemos contado mucho porque son cosas a veces muy aburridas o que igual no es exactamente lo que queríamos hacer y que nos robaba como mucho tiempo y mucha energía mental, ¿no? Entonces, la parte mala es, bueno, es una apuesta un poco arriesgada, eh, la parte buena es que tendremos más tiempo, más flexibilidad para reaccionar a las cosas y que podremos marcar, digamos, nuestra propia agenda, ¿no? Eh, quitando, o sea, vamos a seguir haciendo algún tema europeo porque estamos en un proyecto pequeñito, pero sobre todo es eso, ¿no? El recuperar un poco el control y el creernos que, que podemos funcionar, sobre todo a partir de, de las donaciones de los socios. Eh, eh, vale, entonces, y luego básicamente entonces el año que viene, aunque creo que Eva os va a contar alguna cosa más, eh, vamos a seguir manteniendo los proyectos que ya teníamos, eh, como el indultómetro, van mis, mis impuestos, el, el, todo el tema del BOE, por supuesto... Y tenemos alguna idea en la, en, en la cabeza de áreas nuevas que queremos hacer, pero no lo puedo contar porque son cosas de estas que luego son sorpresa. Y, y bueno, y también vamos a seguir manteniendo mucho tanto la parte de litigación, eh, tenemos alguna idea de cosas que queremos hacer eh, distintas un poco a lo que hemos hecho hasta ahora, que hasta ahora siempre ha sido relacionado con acceso a la información, vamos a ver si nos da tiempo a hacer cosas relacionadas con contratación o ¿no? tenemos alguna idea. Y vamos a seguir también con el lobby. Eh, el año que, este año, o sea, la, bueno, el año que viene, digamos ya, el 2022, eh, se empieza a hablar ya como de posibles reformas de la ley de transparencia, entonces vamos a estar ahí como muy metidos. Eh, desde hace tiempo se está hablando mucho de que si es posible abrir el registro mercantil. Nosotros es algo que hemos llevado en nuestras propuestas desde hace 6, 7, 8 años. hemos eh, intentado meter los programas. Igual ahora, gracias a que hay que transponer unas directivas europeas, igual conseguimos abrir un poco la ventana, entonces también es un tema al que vamos a estar como muy atentos. Y, y eso, entonces también vamos a seguir mucho, pues como dice Eva, ¿no? vamos a seguir mucho también vigilando todos los temas de ayudas, por ejemplo. Eh, y de hecho mañana eh, sale un tema, eh, justo mañana sale un tema sobre el ingreso mínimo vital, eh, sobre los problemas que tiene la gente para pedirlo y también luego para reclamar y tal. Entonces no, no quiero contar mucho, pero... Sí, es un tema muy guay que ha hecho, ha hecho casi todo el equipo. Bastante estupendo. Y es verdad que seguiremos vigilando, sobre todo que las ayudas las ayudas lleguen, ¿no? Que pasa después de ese anuncio inicial, le vamos a ayudar a un montón de gente a ver si de verdad pasa o no pasa. Pero luego, por la parte del servicio público, si se crean nuevas ayudas, si se modifica a través del ingreso mínimo vital, vamos a cambiar la aplicación, vamos a resolver dudas de gente que le haga falta para intentar echarles un cable, también colaborando con organizaciones y así, para que de verdad llegue a quien lo necesita. Pero un poco en resumen, vamos a seguir siendo muy tiquismiquis muy pesados con los que tienen mucho poder para que, que las cosas cambien y para que se hagan las cosas bien y para vigilarles y para asegurarnos de que, de que lo público, lo que es de todos, funciona como tiene que funcionar. Vamos a seguir trabajando mucho para ayudar a quien más lo necesite porque nos hemos dado cuenta de que nos hace felices y que es muy importante. Y un poco el plan en general es seguir siendo raritos, que ya lo somos, vosotros también, y que sentirnos orgullosos de lo que de lo que hagamos, como hasta ahora, e irnos a dormir muy tranquilos, que la gente sea muy tranquila por las noches. Y el objetivo, sobre todo, es que vosotros también nos sintáis orgullosos. O sea, que a ver, si, a ver si lo conseguimos. Y nada, muchas gracias. No queremos daros mucho la turra, entonces... Eh... Os daremos la turra que nos dejéis daros. Quiero decir, cuantas más preguntas hayas, claro, podemos más hablar. turras daremos. <ríe> sí. Yo puedo estar hablando durante millones de horas. O sea, que no me doy mucha hora tampoco. De hecho, creo que empezar preguntas, pero creo que Olaya las gestionas tú, ¿no? Tú nos dices... Eh, sí, eh, por ahora hay, mira, hay dos preguntas. Eh, podemos empezar por la de Julián, por ejemplo. Eh, Julián nos pregunta que cómo va el tema de los algoritmos opacos. Eh, si os parece, eh, le invito a que lo haga él mismo. Uy, perdón. Hola, ya responde. <risa> Un segundito. Ahí va. No sé por qué no puedo hacerlo. Segundo, ¿eh? Uh -huh. De todas formas, como no, Fernando también tiene una pregunta, ha dicho que sin problema, podemos empezar con él. El... ¿Queréis? Ya va. Julián, te he mandado la invitación para que puedas aparecer en pantalla. Está preparando, sí. Ah, Está bueno. Es que bien, esto va un poco ya. lento, va un poco lento. <risa> Hola, buenas noches a todos. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lleváis el tema? Quiero pues, recordar que tenemos, teníamos algo en el no sé si en el Supremo, en algún sitio estos que mandan mucho, sobre el tema de los algoritmos opacos. Eh, ¿Cómo lo lleváis? Y luego, si os habéis planteado, o nos hemos o nos vamos a plantear como organización. Eh, sumarnos a las campañas de dinero público, código público. Es el vale. tema favorito de David. Eh, bueno, tengo uno de ellos. También para los que no los... Eh, por, muy brevemente en un minuto, contaros a los que no sepáis de qué se trata esto. Básicamente, eh, Eva hace un par de años empezó a publicar a raíz de, de Ver Cosas en el BOE, que había mucha gente que tenía derecho al, a acceder al bono social, a los descuentos en la electricidad gente vulnerable que no estaba pidiendo, el, que no estaba pidiendo el, el, el, el bono social, y iba a haber un cambio de la legislación que iba a hacer que toda esta gente se quedara afuera si no, si no hacían los papeles. Entonces a raíz de eso nosotros empezamos a colaborar con la CNMC para es, hacer como una pequeña aplicación que generaba los formularios porque es un proceso súper complicado, súper farragoso, que es un, un desastre. ¿no? Entonces en el proceso descubrimos que la ley era un poco ambigua en algunos casos, o sea que era muy complicado convertir el lenguaje, como cualquier informático que nos esté viendo ahora, al convertir el lenguaje de una ley en una especificación concreta era muy difícil y teníamos dudas de cómo lo había hecho el ministerio, porque el ministerio usaba esta ley para hacer una aplicación donde cogen las solicitudes de la gente y deciden si sí o si no. ¿no? Entonces, a raíz de esto, nosotros empezamos a pedir información sobre la aplicación. Bueno, también, perdón, sí. porque sabíamos que había gente que nos había dicho que usando nuestra aplicación pues, le salía que sí que se lo daban, y que luego cuando la pedía oficialmente le decían que no, claro. que sabíamos que había algo que estaba pasando. Claro, nosotros ya vimos que era muy complicado implementar esto como una aplicación, entonces eh, la gente empezó a usarlo y nos decían, oye, que a mí me dicen no sé qué, entonces dijimos no, espera, espera, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Eh, entonces eso, empezamos a pedir información, a raíz de una especificación técnica que conseguimos, descubrimos que había errores en la aplicación del ministerio que tuvieron que corregir, o sea, estaban dejando fuera gente que tenía derecho a la ayuda, por el cómo lo habían montado, eh, que es una cosa como muy típica. O sea, siempre hay errores en los programas informáticos. Entonces, esto nos sirvió para, bueno, digamos, también habíamos pedido el código fuente para decir, bueno, hemos encontrado una serie de problemas en la especificación, pero puede que haya más problemas en el código en sí. No podemos verlo todo. Y, además, creemos que tenemos derecho como ciudadanos a ver cómo funciona una cosa que está tomando decisiones automáticas, digamos, de sobre si alguien tiene derecho a algo o no, no. Entonces, con todo esto hace, antes de la pandemia ya, yo esto no sé si fue principios del 2020 o finales del 19, eh, llevamos a juicio al Ministerio de Administraciones Públicas, que es el que había hecho la aplicación internamente. Y al Consejo de Transparencia. Y al conse bueno, el Consejo de Transparencia no, no nos dio la razón, ¿no? entonces, eh, pero digamos, el juicio digamos, es contra el Ministerio, entiendo. Y entonces la historia empezó básicamente, empezaron diciendo cosas de propiedad intelectual, de que tal, entonces eso no tenía mucho sentido porque lo había hecho el propio Ministerio pero digamos que el argumento gordo que ha usado el ministerio en el, en el juicio ha sido temas de seguridad nacional, de, diciendo como que si nos daban esto, como que iba a ser un caos, que todo el mundo iba a poder acceder a las bases de datos de Hacienda, unas, bueno, podemos entrar más en si queréis. Entonces, ¿cómo está esto? Hubo un juicio, eh, el ministerio llamó a peritos del Centro Criptológico Nacional eh, a la casa de los espías y que vinieron y dijeron que, que esto fatal, que uf, que loquísimo esto, que cómo iban a dar el código fuente de esto. Y lleva un año y pico eh, listo para sentencia. Entonces, no sabemos muy Pero bien. Hace va meses que esperamos esa sentencia año, y que, pens creo, eh. que pensábamos que, o sea, que, de, que habían puesto fecha para reunirse y nos iban a decir algo hace Sí, sí, o sea, yo creo que fácilmente un año llevamos esperando. Y entonces, la historia es: no sabemos muy bien qué va a pasar, porque al ser algo nuevo, donde no estamos solicitando un documento, sino que estamos solicitando código fuente, que es algo bastante loco eh, y nuevo. No sabemos hacia qué lado va a tirar el juez, no sabemos si tarda tanto precisamente porque no sabe por dónde tirar el juez, no sabemos. Entonces, esto es primera instancia, eh, entonces es un poco lotería, veremos qué pasa y pase lo que pase, posiblemente esto vaya a la, a la siguiente instancia. Porque... Sí, de hecho, en la mayoría de juicios en los que nosotros nos hemos personado, nos personamos como muy seguros de que vamos a ganar. O sea, como que, que cuando ves algo muy claro de estar incumpliendo la ley, es clarísimo, no sé qué tal. En este no lo tenemos tan claro. Pero creemos que aún así es importante pelearlo porque es un tema que no solo en el borde social nos sirve como ejemplo, pero es que o sea, puede sentar precedente para todas las aplicaciones o los algoritmos que se usan desde lo público. Uh -huh. Entonces, incluso aunque no ganemos en esta primera instancia, vamos a seguir peleando hasta donde haga falta porque creemos que es uh -huh. imprescindible. Claro, y eso, y como que cada vez hay más, oh, o cada vez va a haber más eh, usos de algoritmos, en, en la administración y en todas partes, este es un algoritmo muy chorra, muy sencillo, muy básico, no entra en cosas de machine learning ni nada similar, pero nos sirve un poco para ir entrenando un poco las, las técnicas y ver un poco las excusas que va a poner la administración, ¿no? Por ejemplo, todos estos argumentos de seguridad nacional, de cosas así, ¿no? Entonces nos, nos está sirviendo un poco para explorar el terreno, pero es verdad que va todo súper lento porque es agotador. Eh, y sobre lo de unirnos a la campaña de dinero público, código público, eh, potencialmente sí, yo creo. Quiero decir, o sea, a mí la idea, o sea, la verdad es que nunca lo hemos mirado en detalle, pero bueno, sí, a mí la idea de que todo lo que hace la administración eh, sea código abierto me parece bien. Eh, eh, por ejemplo, en el juicio salió el tema, porque nuestro abogado Javier de la Cueva está bastante motivado con estas cosas del código abierto y la, la respuesta de la administración era bastante terrorífica en el sentido que decían, bueno, pero esto qué lo va a querer ¿no? Como esto solo, como solo hay un ministerio, no tiene sentido abrir el código. Como que nadie más va a reutilizar esto, ¿no? Entonces, el, ya ni siquiera planteándose la, o sea, que, puede, que, que pueden reutilizarse trozos o que la gente puede mejorar la calidad o que se puede auditar y tal, ¿no? Es verdad que dentro de la administración es, ahora mismo Estamos un poco lejos de esto, pero bueno, sí, podemos hablar porque nos, nos podría encajar perfectamente. Sobre, a nosotros nos interesan sobre todo los sistemas que están tomando decisiones, digamos. No bueno, tanto un sistema de gestión y tal, pero digamos, uno que toma decisiones que afectan a los ciudadanos, desde luego, ahí hay como un plus de decir, bueno, en estos casos, aún más motivo para, para que expliques cómo has hecho. ¿no? Sí, sí, yo, yo entiendo el plus, pero me parece que todo es importante, ¿eh? Dinero público, código público. Claro, sí, sí, sí, yo como informático lo, ya, lo, ya, ya, ya. lo creo. Nosotros todo lo que hacemos también lo publicamos como código abierto. Eh, sí, es verdad que a veces hemos tenido un poco que, que limitar nuestras batallas porque también no nos da para estar en todo, pero digamos que aquí como que se alinean las cosas porque no es solo el, todos los argumentos ya de por sí que había antes, sino que además es un, un extra de decir, bueno, y además todo esto está afectando a a la transparencia y a la toma de decisiones, a la, a la, a la accountability de todo esto. ¿no? Sí, sí. Vale, muchas gracias. A ti. Vale, ahora tenemos la pregunta de Fernando, ¿no? Sí. Hola, ya que te has quedado ahí. No. No se te oye. Hola, ya que Estás en mute? La frase más pronunciada en los últimos dos años. La frase del año 2020. <risa> <risa> <risa> Fernando se está preparando. Ah, vale. vale. Y si hay más preguntas, ya sabéis, no seáis tímidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, encantado de conoceros. Eh, llevo, llevo un año como, como socio, nada más. Y, y bueno, me preguntaban... Me preguntaba si, si os ibais a ocupar del proceso de transposición de la directiva de, de alertadores o de protección de denunciantes, que vence el día 17 de este mes, y que bueno, pues que lleva camino de, de ser un rotundo fracaso porque, porque ni, siquiera, ni siquiera se ha dado a conocer todavía el anteproyecto que se estuvo cociendo en el Ministerio de Justicia, en la Comisión General de Codificación del Sector Público, eh, José Luis Piñar eh, dirigía el grupo de trabajo y en febrero de este año pues, tenían visto una, una propuesta de, de borrador para, para, para elevarlo. Se han incumplido todos los calendarios y, y llegamos al día 17 sin, sin transposición nacional y, y bueno, es un, es un tema preocupante porque se tienen que establecer cosas importantes en, en la legislación de transposición y la directiva va a tener efecto directo en cuestiones tales como pues, la, la inversión de la carga de la prueba en el caso de que haya represalias frente a un trabajador que, que haya denunciado eh, una infracción del derecho de la Unión Europea la directiva deja, deja paso a los Estados miembros a que amplíen a que amplíen el, el ámbito de aplicación objetivo de la directiva a, a, a infracciones de su propio derecho y, y bueno pues la verdad es que ahora mismo es todo, todo una incógnita ¿no? entonces bueno pues tenía curiosidad por saber que creo que, que vuestra organización o nuestra organización pues tiene relación con estos temas pues es un tema le hemos dado muchas vueltas a esto además eh, nosotros eh, o sea, trataremos el tema y estaremos pendientes porque creemos que es una, que es una, a, una, una transposición importante y porque creo que tiene mucha relevancia. Pero es verdad que hay muchas organizaciones que están haciendo lobby sobre, esta, sobre la aplicación de esta directiva en concreto. También es verdad que tampoco han dado mucho margen para hacer lobby porque está haciéndolo todo un poco, como comentas, un poco a su bola y sin saber muy bien los plazos. Y yo me temo que al final sea un decreto ley de estos de transposición de 10 directivas como el que hemos tenido hace poco. Y ya está, ya lo le dé la gana. pero que no, pero yo ya metemos lo peor este año. Y es verdad que le hemos dado muchas vueltas y cuando en algún momento nos han preguntado o en algún lobby que hemos hecho concreto hemos hablado de este tema, por ejemplo, cuando hicimos lobby sobre la ley de contratos, eh, incluimos que, nos, que fue una de las poquitas cosas que no nos aceptaron. Hubiera un buzón anónimo que, que pudieras denunciar y ese tipo de cosas. O sea, hemos incluido eso en... en lobbies sectoriales, digamos, pero es verdad que nunca hemos hecho lobby directo sobre esta, la transposición de esta directiva porque no es un tema que controlemos. Aunque es verdad que se si nos han preguntado mucho lo que opinábamos y siempre hemos defendido la protección del denunciante y creemos que tiene que haber canales seguros de denuncia y anónimos porque se, hay muchísima gente que está deseando hablar de muchísimas cosas que están pasando. De hecho, cuando hablas con gente trabajando en determinados sectores todos te dicen, bueno, pero si esto no es lo normal, y dices, bueno, cuéntalo. Entonces... Eh, para nosotros la clave es que haya canales seguros y anónimos. Y eso siempre lo hemos repetido en todo el lobby que hemos hecho. Pero y hay una cosa que nosotros hacemos mucho con el lobby y es que solo hacemos lobby sobre temas de los que sabemos mucho. Y esto a veces nos cuesta porque hay temas como este que nos calientan y nos hace un montón salir a jugar. Pero claro, si nuestra, nuestro código sobre el lobby es investigamos muchísimo un tema, somos los super expertos y entonces ya hacemos lobby. Sobre este tema es verdad que no hemos investigado a fondo, o sea, hay cosas que, que yo puedo decir, queremos que hayan buzones seguros y anónimos, que se protejan a los denunciantes, yo puedo decirlo así, pero no puedo hacer un lobby específico con 47 enmiendas a la norma sin ser una experta del tema, y en este tema no somos expertos. Sí, pero bueno, lo que sí que haremos es estar pendiente un poco de... Sí, sí, de, sí, sí, no lo vamos a estar porque también hay, eso, hay bastantes transposiciones relevantes, eh, por ejemplo, hay una que afecta, o sea, la de, de Open Data, que afecta a cosas como la apertura del registro sí. datos. Entonces, sí que vamos a estar pendientes. Se ha otro lo... día en el ley de los gente. Sí, entonces, el ver cómo se transpone todo y tal, sí que, sí que vigilaremos eso, pero es verdad que no hemos hecho como, eh, comentarios o, o peticiones específicas en, el, en los textos. ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo, cómo evoluciona. Bueno, el, el, la cuestión que comentáis: eh, esta directiva es, es muy paradigmática para demostrar el, el, el, lo que comenta Seba de la transposición de directivas mediante el Real de Petoley. Eh, el Estado se está, se está aprovechando de, de una sentencia del Constitucional que avala el uso del Real de Petoley cuando existe la posibilidad de que la, la Comisión Europea nos, nos, nos abra un procedimiento de infracción y nos impongan sanciones, va al tribunal y nos impongan sanciones eh, por no transponer, ¿no? Como ha sido el caso de, la, de, la de datos personales en el ámbito penal, que ha habido sanciones por, porque, claro, como tenía que ser una ley orgánica, no, la, no podían recurrir al, al decreto ley, ¿no? Entonces, para todo, además, están, están recurriendo al real decreto ley pero es que aquí sucede como, como, como cuando uno, en el Código Penal, cuando uno eh, se coloca voluntariamente en situación de embriaguez, pues luego no puede, puede pedir que le apliquen el atenuante, ¿no? De, de obcecación temporal. ¿no? Entonces, con la directiva esta de, de alertadores el Estado puede que se esté colocando voluntariamente en la situación de tener que recurrir al Real Decreto Ley y entonces eh, hasta qué punto eh, cuando el constitucional le admitió le admitió que valía pulpo como animal de compañía eh, estaba estaba consintiendo esta práctica que yo creo que es una práctica bastante dañina de, porque, claro, las transposiciones se convierten en, en, en copias estúpidas de las directivas, no, no puede ampliar nada. Es decir, todo lo que se salga de la directiva europea, todo, cualquier norma que, digamos, que no estaría cubierta por la eh, ur, extraordinaria y urgente necesidad... Bueno, pero, ¿no? pero se salen, ¿eh? Se salen completamente. Por la... bien, pero... pero... Quiero decir que, que, que en algún momento habrá que, habrá que coger este toro y, y plantear que, que existe un fraude eh, por, la, por la utilización del Real Decreto Ley para, para esto, en lugar de mm, utilizar el tiempo mm, desde que se publican las directivas, incluso desde que se conocen ya en fase de proyecto, pues para hacer una transposición inteligente, ¿no? Sí, de, eh, de estamos hecho, totalmente de acuerdo, o sea es un sí, tema que nos calienta muchísimo sí. y sobre todo cuando ni siquiera es una transposición, un decreto ley, sino como lo que pasó el otro día que era 10 transposiciones, un decreto ley. Sí. Lo o como lo, lo coges o te lo quedas o lo, o lo Es el mega combo y entonces ahí no se limitaron tampoco a copiar tal cual la, la directiva, sino que metieron estas cosas de la responsable, pues, con entonces, el tema de la propiedad intelectual, con el tema de que si sí eras responsable del streaming, de que si sí, que te cortaban el streaming, no sé qué. O sea, que a veces se meten cosas que son de hecho, exageradas. Y es como... Lo que comentas de los tiempos yo lo tengo clarísimo. O sea, las transposiciones que está habiendo ahora salieron de plazo hace unos meses, quiero decir, que esperen, que cuando ya dicen total en dos meses me caduca y ya no me da tiempo, no me da tiempo a hacer una ley, pues ya casi que lo dejo a un decreto y hago lo que me dé la gana, yo estoy convencida de que lo hacen. Es uno de los temas que vamos a investigar, esperemos que en 2022, el tema de los decretos ley, tema que a mí me enfada más que ningún otro, os lo prometo, y yo estoy convencida, después de dos años de experiencia, que si el... A abogados avispados que supieran qué partes quedan fuera de pueden quedar fuera de la, de la extraordinaria y urgente necesidad y cuáles no, o sea, que yo creo que no hay decreto ley aprobado en este país que si un abogado avispado lo recurriera, no, el constitucional no le tumbara una parte O sea nunca todo, o sea, es que en algún caso muy concreto en casos, por ejemplo, cuando se aprobaron muchas medidas por el tema de La Palma, solo por eso algunos incluso los decretos COVID incluyen cosas que no eran urgentes que aprovechaban para colar o sea, es que es nunca o casi nunca todo lo que hay en un decreto de ley está justificado por la urgente necesidad. Y ahora mismo estamos viendo un aluvión que no es ni medio normal. Entonces, eh, trabajar sobre eso el año que viene, si no pasa nada. Digo si no pasa nada todo el rato porque en 2020 teníamos un plan y se fue al carajo. Entonces, yo ya todo el rato si no pasa nada. Lo que quieran... Lo único que, que puedo deciros respecto de, de eso de que os molesta entrar en temas en los cuales no sois no sois expertos, bueno, pues tenéis una base de socios que, que podéis podéis acudir a, a nosotros o, o preguntarnos qué, en qué áreas de experiencia os podemos ayudar o, o podemos echaros una mano. Sí, sí tradicionalmente no, esto es algo que no hemos conseguido hacer bien, eh, en parte porque vamos como pollo sin cabeza. Y porque mucho de la presión de los proyectos europeos, bueno, o ya sea, en todo el equipo, pero también ha consumido muchísimo tiempo de Eva y mío. O sea, el, el, también, o sea Eva y yo nos hemos dedicado muchísimo tiempo a, a perseguir dinero, a perseguir proyectos, a coordinar proyectos. Entonces también el, poco el objetivo final del movernos a un modelo basado en socios es que una vez que aseguras esa parte, o sea, la parte de la financiación... Eh, y es un poco más estable y no tienes todas estas dependencias de 10 partners en 5 proyectos europeos y andar haciendo propuestas, eso nos, nos da más capacidad para eh, plantear las cosas con calma e intentar, intentar hablar más con vosotros. que Es algo que llevamos tiempo diciendo, también es verdad que con el COVID se paralizó todo, pero digamos que la, la idea de ser una organización basada en socios no es solo el dinero, sino también el... De hecho, una parte importante también es el hacer más reuniones de estas, estar más en contacto, ofreceros más canales de, de estar en contacto con nosotros. que pues Son cosas que Javi de comunicación y Olaya de comunidad tienen que avanzar precisamente en esta línea. ¿no? El, el que haya un contacto más estrecho el, entre nosotros y vosotros, bien para recibir ideas, bien para recibir consejos y ver cómo lo gestionamos, etcétera etc. Yo no quiero juliaros, ¿eh? No no no, no ah, nada. nada ninguno, sí, estamos aquí. ¿Tú me agobiado? <risa> eh, ahí tenemos otra pregunta. No sé si Fernando tienes alguna otra preguntilla, ¿no? Eh, pues tenemos otra pregunta de José Guillermo García Vallaré. Eh, no sé, no me ha contestado si quiere pasar. Voy a invitarlo a ver si quiere pasar al escenario. Está preparándose. Vale. pues. Nosotros, por cierto, nosotros tenemos una cerveza porque esto es un encuentro relajado. ¿eh? Quiero decir que os invitamos a brindar si queréis. Lo que iba a decir, yo me la, yo me la he terminado. ¿vale? No, estaba contestándole a ya que el, mi pregunta quizás es un poco farragosa para un encuentro festivo. Prueba. ¿vale? Bueno, la pregunta yo creo que la podéis ver todos, ¿no? Porque es que soy socio desde hace nada, seguidor desde hace mucho, ¿vale? Yo alterno, tengo dos profesiones, contable e informático. Entonces, cuando me hice socio, le contesté a Eva en un correo con una propuesta para conseguir pasta. No quiero entrar en detalles. Ah, no, vale, no sé, yo no la sé cuál es, pero bueno, pero, pero entiendo que tu pregunta va más por el lado de... Bueno, la pregunta lo digo ahí. Como contable, vi vuestros números a la hora de hacerme socio, navegué por todas las páginas de socios y demás y, y dije, caray, estos números están muy bien. Entonces, cuando mencionáis al mismo tiempo necesidad de financiación, digo, eso quiere decir que podrían hacer mucho más si tuvieran más pasta. Es decir, que se quedan muchas cosas en el cajón por falta de dinero. O sea, básicamente la, nuestra historia es que nosotros desde el principio siempre hemos sido muy precavidos, porque nunca hemos sabido de dónde iba a venir el dinero, entonces nunca hemos crecido por encima de nuestras posibilidades Entonces, siempre hemos, y, y sobre todo lo que hemos intentado siempre es como diversificar, ¿no? Entonces, y hemos probado de todo, hemos probado a hacer eh, training para, me, para medios de comunicación de, de cómo trabajamos, hemos probado a intentar venderle contenido fatal eh, eh, porque no tienen un duro, eh, hemos hecho proyectos europeos, hemos, hecho, hemos vendido webs de visualización de presupuestos, a ayuntamientos y comunidades autónomas. Incluso tuvimos a una persona comercial durante un tiempo. Tal. Hemos probado todo y también lo de pedir dinero directamente a la gente que nos leía. Eh, y entonces, básicamente, cada, cada canal, digamos, tiene sus pros y sus contras. Eh, pero siempre hemos sido muy cuidadosos y siempre hemos intentado en eh, los últimos años que nos... Eh, el, el resumen de los últimos años es básicamente que nos hemos matado a trabajar. Hemos tra éramos 10 personas, pero trabajábamos como si fuéramos 15 por hacer un poco el colchoncito... Eh, porque también el tema de los proyectos europeos, sin entrar en mucho detalle, es que es una lotería. Quiero decir, tú haces cinco propuestas y igual ganas una y te mueres de hambre o igual ganas cuatro y te mueres de agotamiento. Porque, bueno, o sea, como es, un, y es muy difícil de planificar en tal. Entonces, los dos últimos años como que ganamos varios proyectos, entonces conseguimos ahorrar un poco de dinero a, a base de, de matarnos. Eh, Eva reventó, yo reventaba, o sea, todos hemos reventado en algún momento porque digamos, trabajamos como burros. Pero eso nos ha permitido eh, crear unas pequeñas reservas porque Cibio, o sea, Cibio, no tiene nadie detrás grande. Quiero decir, Cibio empezó con 50.000 euros de ahorro hace nueve años de Jacobo y míos, mitad mitad, y con eso hemos tenido que tirar. Eh, y ahora tenemos un presupuesto de 400 y pico mil. Entonces, nunca hemos tenido reservas como para decir, si viene un año malo, ¿qué hacemos? No? O sea, que cerramos, despedimos a todo el mundo, ¿qué hacemos? Entonces, los dos últimos años hemos podido ahorrar un poco a costa de trabajar mucho, y lo que comentaba al principio, básicamente, este es el año en el que nos hemos creído que podemos dejar de, de perseguir proyectos que muchas veces son un horror. O sea, estuvimos en un proyecto de noticias falsas de tres años que era un, un bluff horroroso y que no lo hemos contado mucho porque nos daba esta vergüenza ajena contarlo, pero que nos pagaba hacer las nóminas de una parte. Eh, entonces, lo que hemos conseguido es tener como un pequeño ahorro que nos permite a, a dar la apuesta del de año que viene sin estos proyectos externos intentar mantenernos. ¿no? Entonces, por ejemplo, justo acabamos de hacer el plan para el año que viene, el plan de actuación, en las cuentas para el protectorado, y básicamente no, te, eh, no tenemos todo el presupuesto garantizado el año que viene, pero si conseguimos que los socios crezcan, entonces sí cubrimos. ¿no? Y si no cubrimos los gastos, tenemos este pequeño capital ahorrado, que es como seis meses de presupuesto ahorrado, o igual un poco menos. Cuatro o cinco meses de presupuesto, como para decir, bueno, si viene un año malo, tenemos este pequeño bache, ¿no? Oh. Entonces es verdad que los, las cuentas de los dos últimos años han sido buenas, o sea, hemos tenido eh, beneficio, es decir, o sea, no hemos gastado todo lo que lo que hemos ingresado, pero bastante. Excedente se dice, ¿no? En nuestro caso. Claro, porque sí. al ser no, no sin ánimo de lucro, no tenemos beneficio. Tenemos unos excedentes que hemos ahorrado. Para eso, para que si este año que estamos haciendo este cambio de modelo eh, no va bien, pues que vaya mejor. Entonces, el, el ¿podríamos hacer más cosas y tal? O sea, el problema es nunca hemos querido crecer demasiado metiéndonos en el bucle de, de con, o sea, como sin tener una base sólida, entonces el, no queríamos seguir creciendo, que era una opción, nos parecía un suicidio, eh, crecer en base a conseguir más proyectos europeos o más becas de gente, porque eso es un bucle que no nos permite hacer lo que queremos hacer y que nos quema muchísimo, sobre todo la dirección, estábamos reventados, eh, y también toda la gente abajo que come, que come el marrón, digamos, pero o sea, mucho nosotros. Entonces, en vez de intentar crecer y entrar en este bucle donde para mantenerte cada vez tienes que andar buscando más dinero, lo que estamos intentando es construir una base más sólida que nos permita no preocuparnos tanto del dinero, sino preocuparnos más del contenido, ¿no? Y una vez que esté eso, si podemos crecer porque doblamos el número de socios y en vez de 10 somos 15 o 20 personas, estupendo. Pero que no sea un crecimiento que implique matarnos nosotros, el perder el foco de lo que queremos hacer, por dedicarnos, por a... dedicarnos Sí, está, está muy claro, está muy claro. ¿Puedo hacer una repregunta entonces? Claro, claro. ¿Vosotros eh, tenéis calculada vuestra audiencia? Porque, por ejemplo, yo me he hecho socio la semana pasada, sí. pero hace años que os sigo, ¿vale? mm. Supongo que como yo habrá muchísima gente. Pues esto lo puede responder Javi. Venga, Javi, eh, pero, eh, esto es un mundo, o sea... Sí, ¿esto bueno, lo, sí lo sé, lo sé, lo sé. <risa> tengo mi web y demás y os dedico mucho tiempo a vigilar eso, ¿vale? Claro. A ver, Javi, todo tuyo. Bueno, Y encendiendo. Ahora me oís, vale. Sí. Sí, me oís, ¿verdad? Bueno, pues, eh, o sea, en términos de audiencia, eh, no es fácil calcularlo precisamente porque muchas de las cosas que publicamos también las publican o las sacamos con otros medios de comunicación. Pero vamos, el año pasado, por ejemplo, que fue un año muy bueno tanto en Cibio como en otros medios. Eh, por el tema, vamos, bueno, en cuanto a audiencias, porque el tema del COVID pues, nos hizo estar a todos muy pendientes de las últimas eh, novedades, de información sobre las restricciones, sobre nuestros derechos, pues el año pasado tuvimos como 3 millones, 3,3 millones de lectores a lo largo del año en, en nuestra web. Eso se traducía, por ejemplo, pues, en gente que utilizaba nuestras aplicaciones para saber si podían tener derecho a ayudas. O sea, pues eh, de cerca de 800.000 personas, 180.000 consultas a lo largo de, de un año. Eh, este año, como les ha pasado a otros medios, 2021 la audiencia ha bajado un poco respecto al, al año anterior. Eh, lo que sí vimos en 2020 también fue un crecimiento de socios pues, bastante grande. Al final eh, conseguimos doblar, mucha más gente vio la utilidad directa de las, de las cosas que estamos haciendo. Eh, se agradeció mucho el que dejásemos ciertas cosas de lado para centrarnos en resolver dudas inmediatas, ayudar a la gente con la incertidumbre del, del momento. Y ahora estamos en 1.330 socios eh, regulares, pues ya sea anuales, mensuales, que, que apoyan nuestra labor y, y además pues con una cuota que, que, que es bastante importante y que, que nos, nos viene realmente bien. Más o menos, eh, por ejemplo, de la gente que recibe nuestra newsletter, pues una de cada 20 personas se apoya a Cibio como, como socia. Así que esas son un poco las magnitudes en las que nos, nos movemos y si tienes alguna pregunta si vas a específica, eh, pues te lo resolver. O te la busco, si tengo el dato, y te lo, lo resuelvo en cualquier momento. No, más que preguntas, será en relación a lo que le envía Eva. Si tú me dices que hay, digamos, una base estable de 800.000 personas leyendo y se intenta buscar socios, cada socio tiene que poner 70 pavos mínimo, ¿vale? Si yo tuviera que poner dinero en cada organización que creo que se lo merece, no ganaría bastante pasta. Porque el sistema de financiación siempre es de cantidades, digamos, muy grandes. Sin embargo, si yo pudiera darle 50, si cada una de esas personas pudiera darle 50 céntimos a Fibia, ¿vale? estaríamos hablando de que tendríais 400.000 euros de base. Y la propuesta mía iba en ese sentido. Es posible montar algo que consiga eso. Claro, eh, también ahí hay, hay unos costes de transacción de las tarjetas, de las tarjetas Visa y todo esto. Pero no, no, es... sí, soy consciente. Si sí, es que eh, yo estuve de tesorero en un partido y la idea se me ocurrió entonces precisamente porque estábamos buscando alternativas de financiación. ¿vale? Lo que pasa es que nunca la pude poner en práctica. No quiero tampoco monopolizar esta reunión, y muchísimo menos, y más siendo no, no, pero, pero vamos. Simplemente pero... me, me ofrezco a tratarlo, digamos, de una forma más... Y a, a partir de aquí, si queréis tomar contacto conmigo, porque es algo fácil de hacer. Yo, yo, yo recuerdo tu propuesta, o sea, que ha sido unos días un poco así, pero sí, sí. sí lo comentamos. Sí, lo, lo, lo, lo comentamos, sí, lo comentamos. ¿Vale? Sí, nosotros hasta hemos pensado en alguna ocasión del, del típico SMS este de <risa> manda cibio a no sé qué. O sea, que, de que estamos abiertos un poco a encontrar con la tecla adecuada, entonces lo comentamos, lo comentamos en comentamos. Este porque... Pero porque por eso son puntuales. Yo estoy hablando de un sistema que te permite al mismo tiempo que recibes la pasta? Medir cuál es la recepción por parte del público de lo que tú haces. No. Es un poco como un supermercado. Tú vas al supermercado y compras, te gastas poco dinero en muchas cosas, ¿no? Yo qué sé, no sé, un bote de mayonesa vale un euro, ¿de acuerdo? Pero claro, como la gente compra un millón de botes de mayonesa, la empresa recibe un millón de euros. Si la mayonesa baja de calidad, empezarán a comprar menos. Una empresa siempre tiene una medida a través de eso, de cómo está haciendo su trabajo a través del consumo de sus productos. Pues un, es un poco trasladar ese modelo a las organizaciones sin ánimo de lucro. Sí. En fin, sí, yo no, dejo no, de hablar aquí no no y dejo no, hablarlo no, con vosotros. No, pero lo hablaremos, lo hablaremos. Sí, te, te aseguro que nosotros si sí hay posibilidad de, bueno, es decir, de conseguir dinero es un poco bruto, pero es decir que estamos abiertos a, hemos, nos hemos... Reventado la cabeza pensando en formas, o sea, que encantado de tener... Que yo, yo, yo también, por eso digo, esta idea se me ocurrió hace mucho tiempo y es, yo vivo de mis ideas, ¿vale? Entonces, de hecho vivo de una de ellas, es, es mi trabajo de todos los días y se me ocurrió hace 15 o 20 años, ¿vale? Esta es que me machaca insistentemente la cabeza y cuando me pasa eso con una idea es que hay que hacerla como sea, ¿vale? Bueno, seguiremos, seguiremos hablando. ¿Dale? Sí, okay, vamos hablando entonces, José Guillermo. Pues vamos a invitar bien. a la siguiente persona, que es Isidro, que también tenía una preguntilla. Adiós, Javi. Sí, lo de, eh, de quitar a la gente eh, tiene, da cierta, cierta satisfacción. O sea, además, se está preparando. La de Isidro me da que está, David también. Sí, pero no se puede añadir mucho. Eh, Hola, buenas tardes. Hola, Isidro. Buenas. Eh, primero, decía felicitar a todas las personas que lleváis adelante, Cibio, por, por vuestro trabajo. Creo que hay que, que hacerlo. En segundo, hay varias personas que han intervenido, que se declaran informáticos. Yo no soy informático, pero me preocupa mucho el tema. Yo soy historiador. Entonces, eh, respecto al tema de la informática y las administraciones, eh, tengo dos cuestiones. Primero, mm, eh, si podíais ver en algún momento eh, cuál es eh, el, eh, o qué cantidad de software libre hay en las administraciones, en las diversas administraciones. Ya sé que es un problema complejo, pero... Quizás sería interesante porque creo que dependemos mucho, que de las administraciones dependen excesivamente del software propietario, creo que lo llamáis, los informáticos. Eh, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es eh, la cuestión de los reinos de taifas en las administraciones. Uh, yo sé que hay administraciones, sobre todo las de seguridad, que tienen unos sistemas informáticos que se entienden perfectamente. Me refiero a la Dirección General de Tráfico o al Ministerio del Interior. Esas se entienden perfectamente. Y tú puedes obtener como ciudadano el carnet de identidad o el carnet de conducir en cualquier lugar del país y todo está centralizado. Pero, por ejemplo, en la sanidad, no ocurre lo mismo, de manera que tú tienes un percance eh, de cualquier tipo, en Oviedo, por ejemplo, y oh, eres de Valencia, y puede ser que la historia clínica tuya no la pueda consultar el médico porque son sistemas informáticos diferentes. Claro, eso eh, impide que la administración funcione eh, correctamente y con eficacia. Y, en segundo lugar... Encarece mucho eh, los, los precios, porque es distinto sacar eh, o, o comprar dos millones de licencias a 50.000 en, en cada área de la Administración. Por ejemplo, los precios eh, imagino que, que se disparan. No sé, bueno, son cuestiones también mías y, y no sé si eso tendría sentido que lo estudiaréis, igual que hicisteis, por ejemplo, con los contratos de la Administración que me pareció un trabajo muy interesante. Sí, antes de dejar a David que es su área, eh, creo que tienes toda la razón del mundo y, de hecho, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a ver qué pasa con, con el ingreso mínimo vital, ¿no? que está funcionando y el sistema que usa el informático para hacerlo es un error. Eh, nos da la sensación de que lo único que funciona bien en la parte técnica de la administración es Hacienda. ¿no? ¿Agencia tributaria? Que igual... Sí, ¿no? se me ha olvidado ¿no? Hacienda, efectivamente, Hacienda. Hacienda. Funciona, ah, no, no, la agencia tributaria es lo único que funciona súper bien, que dices, pero si podéis hacerlo así de bien, sea la para cobrarlo hacéis, estupendamente, funciona entonces sí que es un poco, y, y antes de entrar en, o sea, como vamos a investigar mucho sobre contratos de puntos concretos como sectoriales, una idea que nos apuntamos para, para ver si podemos hacerlo pronto es también echar un ojo a esos contratos de, de licencias para ver también que, yo la sensación que tengo cuando miro el BOE es que Oracle se lleva muchísimo dinero, por ejemplo. Claro, bueno, sí, o sea, to, tocas como un, o sea, yo creo que lo que tocas es como un punto clave de uno de los problemas clave, o en mi opinión, de cómo está funcionando la administración ahora en España y no solo a nivel técnico, quiero decir también a, a nivel legislativo, eh, no, o sea, con el tema de las leyes de transparencia, por ejemplo, de la regulación de los lobbies a cada, o sea, también nos enfrentamos cada vez que tocamos un tema que baja a nivel de comunidades es, es un caos eh, a la hora de pedir información el que los mecanismos de cada una son distintos, o sea. Es, esto es un problema que también se refleja en los sistemas técnicos, pero que viene un poco también muchas veces de, de arriba, ¿no? El cómo está estructurado todo. El, a nivel técnico, la administración general del Estado suele ser un desastre horroroso. O sea, la calidad de los sistemas suele ser muy mala porque muchas veces se, se gestiona todo por, por consultoras técnicas externas a, buscando el precio menor, lo que se llaman las cárnicas estas, que son como máquinas de picar informáticos recién graduados. Eh, es un horror eh, muchas veces. Eh, el, eh, es verdad que hay comunidades autónomas Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado bastante y con, o sea, Nos llevamos bien con la gente de Aragón Que están intentando aplicar un modelo distinto Donde desde el, del, todo el proceso de implementación de un sistema eh, Al menos los públicos de cara al usuario o sea, o sea, todo el proceso es como más público Intentan tener como unos estándares visibles O sea, el, el, no es, porque también muchas veces No es solo que el código al final se publique porque si al final te sueltan como un saco de código en plan, toma, esto es lo que hemos hecho. Dices, y yo cago con esto, ¿no? el Que todo el proceso sea abierto, por ejemplo, la web del Congreso es un churro horroroso. El, el intentar que la gente que va a usar una web participe en el proceso. O sea, es, hay el, todo el proceso de gestión de la tecnología en la administración, eh, todo el proceso de la gestión de la información, en general es como para arrancarse la, la piel. El, la gestión de la información es horrorosa. O sea, eh, y muchas veces es un tema de incentivos, Quiero decir, cuando nosotros trabajamos con temas de contratación pública, los datos están mal, todos los datos están mal, cosas tan básicas como el precio por el que se adjudica el contrato está mal, nadie revisa los datos, nadie revisa lo que la gente pone en los campos, de forma que lo que se supone que es una fecha está mal, es que, o sea, todo lo que te puedas imaginar que está mal en la base de datos de contratos está mal. Eh, porque el sistema no se ha diseñado pensando en que, la que el, el filtrar la calidad no hay sistema de revisión de los datos o sea, todo es como un, una bola de horrorosa eh, entonces claro yo creo que esto es un problema de incentivos que me encaja mucho con lo que tú decías, es decir eh, la agencia tributaria tiene un incentivo clarísimo y dedica dinero y se encarga de que todo funcione bien que, la que el sistema de información de la contratación funcione mal Debería ser algo, o sea, en realidad, si alguien se lo toma en serio, se podrían invertir dinero en encontrar ineficiencias y corrupción y, y seguro que to, un euro que inviertas ahí te devuelve 10, eh, pero en cambio eh, parece que es mucho más sencillo decir, bueno, que se pudra, ¿no? O sea, yo publico cualquier cosa aquí, cumplo los requisitos de la ley, eh, cada comunidad tradicionalmente ha tenido su propio portal hecho de una forma completamente distinta, hay un estándar que más o menos funciona, pero luego es todo un pegote. El, se gestiona muy mal la información. Eh, es verdad que muchos gobiernos lo hacen mal, quiero decir, unos, es, les, a los gobiernos les cuesta adaptarse, pero es verdad que en otros países los gobiernos se lo han tomado más en serio, creando agencias como digitales a la hora de hacer los desarrollos, intentando estandarizar, o sea, hay, hay problemas de todos los niveles, desde el problema legislativo al problema de la tecnología y de la gestión de la información, pero es verdad que hay, hay como una bola, hay una bola donde muchas cosas... No hay datos buenos. Y cuanto menos se usen los datos, peor están. Quiero decir, si alguien estuviera, por ejemplo, revisando los datos de contratación para buscar corrupción o cualquier cosa, se encargaría, está, estarían detectando errores y estarían diciendo, espera, que esto está mal, vamos a ver, no sé qué. Entonces es un poco un círculo ahí un poco vicioso. Y sí, y enlazando en la parte más concreta del código fuente abierto, que ya digo que es solo una parte pequeña de hacer que todo el proceso a la hora de crear un, un servicio digital sea algo que la gente pueda usar, para que no sea un churro, aunque el código sea abierto. Eh, pues eh, Justo antes, no sé si lo estabas aquí ya, cuando lo hemos comentado, eh, Julián Moyano eh, eh, que nos comentaba de que si vamos a hacer algo con el... Hay una campaña que se llama Dinero Público, Código Público, o al revés. Sí, Dinero Público, Código Público. O sea, hay, hay mucha más gente trabajando en el tema este del código abierto. Y nosotros estamos alineados, no, no formalmente, pero vamos, sí que toda la idea de que se empiece a publicar más el código fuente todas estas cosas, estaría bien. Y hay, y hay cosas como que se pueden hacer como intentar vigilar las, las licencias de contratos que, que se lleva gente como Oracle y tal. ¿no? Pero, o sea, pero totalmente de acuerdo que has tocado como en, en un punto como muy clave de la, la descoordinación es tremenda. Y cada vez que nosotros tenemos que pedir información de algo que es eh, autonómico, o sea, para combinar las 17... Es como un horror. O sea, cosas como los incendios forestales que estábamos el otro día intentando hacer. O sea, es, es, es un problema clave de todo esto. De hecho, está, está comentando Julián también, que bueno, que a veces también pasa, que, es que depende mucho del tema, a veces también pasa que cuando se decide comprar, hacer compras grandes, también lo que se hace es que muchas veces se dejan fuera las empresas pequeñas. Entonces... Eh, que no siempre es más eficiente comprar un bloque a lo bestia que, que cada administración, por ejemplo, delegaciones de gobierno cada una compra a su empresa local porque puedo tener otros precios y tal, o sea no es solamente una cuestión de eficiencia, pero es verdad que está comentando también el tema de que, que es cuestionable el tema de las compras de licencias de un software concreto y es verdad que lo que dice la ley de contratos es que tú no puedes comprar nada eh, específico, una marca específica, tú no puedes decir quiero la base de datos oracle, para no sé qué tienes que decir, o como mismo hay que añadir un o similar. ¿Qué pasa? Que en esos casos, como se llevan usando 200 millones de años en la administración y están atados a ellas, ponen que es oracle, aunque no lo pongan, todo el mundo sabe qué es, porque las condiciones, muchas veces pasa que las condiciones de los pliegos son exactamente clavadas para el cuadre, y si te preguntan o, o les reclaman o lo recurren, argumentan que claro, es que llevan toda la vida y que cambiarlo daría mucho más trabajo que, que contratar a una distinta. Sí, pero vamos, ya te digo, toda la gestión de todo esto es con... Un... Mal. El resumen es mal. Resumen es mal. Eh, no sé si hay... Sí. Bueno, no, no sé si te hemos contestado o ha sido más un... Ha sido más un... Un no, sí, habéis contestado porque, efectivamente, creo que es una descoordinación total. Sí, yo he dicho los temas de seguridad y, efectivamente, la agencia tributaria funciona muy bien. Pero las universidades… Yo estoy en el ámbito de la universidad y, y las universidades son un verdadero desastre en ese sentido. Y administraciones eh, locales… Eh, ...provinciales, hay de todo, claro, evidentemente, pero esa falta de coordinación y en la sanidad es es tremendo, la sanidad es tremendo y ahí jugamos ya con la salud de las personas, claro. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, pues es que hasta las cosas como los números de test de qué te pesa hacían y cuánto se va a usar, datos muy sencillos, no recordar exactamente que era durante la pandemia... Eh, había una cosa que era como que tenían que recoger 17 números de cuántos test había hecho cada uno y tal, les costaba horrores. O sea, a mí a veces es una falta de coordinación, un poco sorprendente. Cualquier organización puede compartir, o sea, que era un Google Doc compartido y también la administración que se, llama, que se da como, diez mío. No puedo, no puedo saber cuántos test ha, o cuántas vacunas ha puesto a Aragón, pero, o sea, pero bueno, sí. No, no intentaré no Gracias. gracias a, ti. a ti por comentar. Muchas gracias por comentar, Isidro. de esto pequeño. Sí. Ah, sí. Muy bien. Eh, voy a invitar a Marisa Carballo que tiene un comentario sobre en el chat sobre los funcionarios ¿Uh? de la administración. No. Yo en, en ese caso dejaría casi responder a Miguel voy a responder yo porque está muy afónico y me da mucha pena. ¿Qué más <risa> Pobrecito. <tico. risa> está escribiendo, creo, Miguel. ¿no? Sí, no, está que no puede. Es que Miguel además, una niña pequeña y el pobre entre pan, entre encierro, la niña mala, y que a veces si tuvimos la fiesta presencial de socios, pues lo tenemos un poco afónico. Porque apagando el tema que vais a ver que sale mañana por la mañana. Está muy bueno. Y Marisa está preparándose. Bueno, bueno eh, para los que queráis, eh, eso que aún tenemos un poco de tiempo para, para intervenciones, así que eh, después de Marisa creo que Manuel Sánchez quería también añadir algo, así que bueno, por ahora estamos servidos. <risa> Marisa, ¿cómo vamos? A ver, preparándose. ¿Ya me oís? Sí. sí, te oímos Marisa, cuéntanos. Pues nada, a ver, es que a raíz de lo que ha dicho este último señor Isidro, me parece que se llama, ¿no? ¿El último participante? Sí. Eh, vamos a ver, yo soy funcionaria de la agencia tributaria y respecto al tema del software libre, pues hombre, el software libre para ciertas cosas está muy bien, pero para dar un servicio rápido, en el caso de que haya un problema puntual o un gran problema, eh, los, los sistemas no pueden parar en según qué cosas. Entonces, bueno, el software libre para ciertas cosas está muy bien, pero para otras, pues no tanto. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, habéis hablado del ingreso mínimo vital, que ha sido un desastre y tal, y eso tengo conocidos y amigas que están trabajando en ese tema y son cuatro personas en la en el INS. Cuatro personas, eso os lo digo porque es la realidad y entonces eh, no hay tasa de reposición y eso nadie lo mira. No hay tasa de reposición. Yo no sé, eh, creo que han publicado que va a haber un 125% de tasa de reposición en, en la sanidad y en la educación, pero yo no sé si eso al final va a ser, se va a cumplir o no. De hecho, dice este señor, yo tengo que esperar 15 días para que me den hora en el, en el médico aquí en Madrid. Yo vivo en Madrid, pues aquí 15 días para, para el centro de salud. Entonces, bueno, pues eso también es un problema de coordinación entre administraciones. Y es un tema más político que de otra cosa, ¿eh? porque al final nadie te obliga a tener tus datos compartidos. En fin, pues eso es todo. Muchas gracias, de verdad. <risa> Pues estoy bastante de acuerdo contigo. Es un tema, fíjate, nunca lo hemos estudiado a fondo si se cumplían o no las tasas de reposición. Me da bastante pena porque es verdad que es muy relevante. Nosotros que también estamos en Madrid, yo estoy esperando, mi médica cabecera me ve en 32 días. O sea, que está es la cosa, estamos todos, estamos todos bien. Pero bueno, eh, sí que es un tema que nos interesa un montón. Es verdad que alguna vez Miguel ha hecho algún tema, sobre todo, mirando RPTs si y viendo si cambiaba la cosa o no cambiaba. Nunca hemos hecho mucho a fondo sobre este tema y deberíamos. O sea, que lo apunto uh -huh. porque es un tema muy importante. Y sí que, que cuando muchas veces cuando decimos algo no funciona bien, como pasa con el ingreso mínimo vital o con otras cosas, es que sabemos que es porque no hay gente. No hay gente. O sea, gente. yo tengo una amigo que es, es de esta gente que contrató TRAXA externos para que es, que es una gente que contratan en bloque para reforzar. Y entonces, es lo que hacen es introducir los datos y al funcionario que lo tiene que hacer porque ellos no pueden aprobar o no una ayuda, pero claro, el colapso está en la seguridad social. Sí, sí, con, con, con la y hay comunidades, bueno, hay comunidades y provincias que, es que son cuatro gatos para resolver todas las solicitudes, y claro, y eso que no se han presentado todas las que se esperaban, que se supone. O sea que no, no. Es el problema del ingreso mínimo vital es que apenas se ha reforzado la seguridad social, más allá de estos contratos externos de Traxa, que son para la primera fase, que es la fácil, que es ver si están todos los datos y si no, mandarle un mail al señor y decirle te falta el DNI, ya está. Pero la decisión al final de evaluar, de ver cómo es la unidad familiar, si es así o así de ver que no sé qué es, la seguridad social por un lado sí. y luego el trabajo de los servicios sociales, que tampoco se ha incrementado el número de personal. Entonces sabemos que la mayoría de veces que nos encontramos un problema es porque no hay gente para hacerlo o porque se está haciendo mal, porque no es eficiente. Pero muchas veces, y sobre todo en temas de sanidad y en temas de servicios sociales, el problema es que no hay gente, o sea, y, y lo sabes desde el momento cuando nosotros empezaron a hacernos preguntas la gente de temas del ingreso mismo y había veces que yo llamaba al teléfono de atención y me podía pasar tres días con el teléfono en mano libre esperando a que alguien cogiera el teléfono. Y eso no es porque no me lo quieran coger, es porque no hay gente para coger el teléfono. Efectivamente, así es. El está. problema es que se ha puesto en marcha una ayuda muy rápido porque hacía falta y era muy urgente, pero no se ha contratado personal. Con la misma velocidad. Y las contratas externas con empresas como Trax, aunque son empresa pública, pueden hacer una parte, pero no pueden tomar decisiones que tiene que tomar un funcionario. Entonces, sí, y en, y en, las, en campos muy concretos, como por ejemplo el eh, acceso a la información, eh, nos, eh, también nosotros, o sea, quiero decir, nosotros en realidad somos bastante. O sea, nuestras críticas van como al tope, al, a lo alto de la pirámide. Nosotros eh, siempre hemos criticado mucho, por ejemplo, a la hora de publicar información, los portales de datos abiertos y cosas así. Que se invertía más dinero en hacer una web bonita, vistosa, que en, en mejorar los sistemas de información que había detrás, ¿no? Que poco con lo que decía antes de que la gestión de la información muchas veces dentro de la administración es un horror. Y, la gente, y, hay, y hay gente moviendo expedientes de aquí a allá porque no tiene un sistema correcto. o Por ejemplo, todos no, los abogados que están que se suben por las paredes con... ¿Cómo se llama el sistema este? De, con LexNet. El sí. LexNet. Este sí. que funciona. Sí. El, entonces, el, el, el hecho de que el sistema funcione tan mal y que muchas veces, sí, en vez de invertir en que la info... Por ejemplo, en el caso concreto de los portales de datos abiertos, en vez de invertir en que el sistema se publique la información automáticamente y tal... Tienes a funcionarios copiando y pegando cosas porque no tienen un sistema adecuado y tal cual, y son tres y están sobrepasados como diciendo, tengo que andar tal. Entonces, muchas veces, eh, y nosotros eso, por ejemplo, lo hemos criticado mucho, o el que no, o el que el, si el sistema de archivos no funciona correctamente, o toda la informa de, de información de contratación no, no está bien organizada y no se invierte en que el archivo funcione correctamente, luego cuando haces una solicitud de información, la gente que está intentando resolver la solicitud se echa las manos a la cabeza como diciendo, y yo hago con esto, ¿no? Bueno, claro, entonces el, el problema de gestión de la información es, es enorme y es, es, una, es una parte puntual de lo que comentas tú, ¿no? de que muchas veces el, no, no hay recursos, no hay personal. Entonces nuestras críticas en general, o sea, eh, bueno, no, alguna habr, habremos hecho concreta, pero vamos, en general nuestras críticas no es tanto como al, al funcionario que está ahí intentando hacer lo que puede, sino un poco a la claro. organización de todo esto y a, a dónde se están invirtiendo los recursos. Otro de nuestros temas favoritos de Eva es el cuando se aprueba algo y se dice, esto no supondrá ningún incremento de coste. Y dice, entonces no. <risa> no, <o> sea, <risa> no, no, no. Es una coletilla que desde la crisis de 2008 está en, toda la, en todas las normas y dices, pues, pues entonces poco vas a hacer. O sea, o pones algo de recursos aquí o si te has no, inventado una prueba y no pones ni un duro, claro, o sea, si no pues si no a nadie a ver, para hacer esto, lo, como hace. que si lo echas encima al que ya estaba como... tal. Vale. No tiene sentido, pero está esta cosa y luego hay, hay, por ejemplo, nosotros hemos criticado mucho que a veces con ciertas medidas que se toman, en lugar de poner a gente a hacerlo, se gasta muchísimo dinero en campañas de comunicación. Y, por ejemplo, yo lo no pienso mucho con el ingreso mínimo vital, es mucho más efectivo contratar trabajadores sociales que son los que están en contacto con la gente que necesita esas ayudas que hacer una campaña en la tele, que igual no tienen tele. O, o hacerlo es? telemático que igual, o sea, no tiene un ordenador, quiero decir, igual es mucho más efectivo. Ya trabajadores sociales que son los que están en primera línea y que puedan gestionar ellos. Eso. Entonces, sí, yo me apunto el tema de las tasas de reposición porque es verdad que nunca lo habíamos pensado vigilar si sí. se cumplían o no y ver cómo lo podemos ver. Y, y un tema que nosotros nunca haremos es un tema criticando los funcionarios. No, ahí, no, no. perdona, si yo no me lo tomaba por ahí. No, no, no, si me no. no me que está claro, que digo que aprovecho, que aprovecho para decir que, que ahí, a veces ves, ves artículos por ahí de... Hay no sé cuántas decenas de miles de funcionarios y no sé qué. O sea, es un tema que nosotros jamás haremos porque esto y lo de los sueldos... es, más, es un o sea, que tema... nos enfada mucho. O sea, yo quiero que la gente que tiene responsabilidades importantes cobre bien. O sea, yo no quiero que cobre no, mis no mis cosas. Cosas. Pero, lo, pero lo que quiero es que me rinda cuentas y me explique qué está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué ha tomado las decisiones. Pero quiero que cobre bien, claro que quiero sí. que cobre bien. O sea... Estupendamente, sí. pero va, o sea, ¿cómo vamos a pagar miseria a esa gente que tiene esa responsabilidad? Sí, sí. Pero que no digo que tú ya lo, dicho, que tú lo hayas dicho, digo que aprovecho esto que sale no, este tema. Ah, vale. Que aprovecho que sale este tema porque es una cosa como que nos que a veces vemos pasar noticias ahí como con sí, muy cosas demagógicas. De, claro. Entonces es algo que nosotros no, no hacemos. Perfecto. Muy bien. Pues nada, muy bien. Oye, yo Sí sí, sí, sí, sí. Lo último, lo último. Eh, Habéis, o sea, vamos a ver, ¿habéis hablado de algo de desigualdad? Por ejemplo, ¿los ayuntamientos se pueden fiscalizar de alguna manera? Porque yo quería apuntaros, por ejemplo, ¿hay alguna manera de preguntar mmm, al ayuntamiento si tengo derecho a que limpien mi calle una o dos veces al día? Porque yo lo que veo es que hay zonas de mi ciudad que se limpian continuamente y otros barrios que están abandonados. Entonces, ¿hay alguna manera de saber eso? ¿Si, si se puede fiscalizar eso o es imposible? Sí, en principio eh, los, los contratos, por ejemplo, en el tema de limpieza, ¿no? los contratos tienen que, tienen, o sea, tiene que haber unas exigencias mínimas. Otra cosa exigencias mínimas de, pues tiene que haber limpieza, de las calles principales, no sé cuántos días por tal, las calles, no sé qué, o sea, esas, ese tipo de cosas pueden estar en los contratos de limpieza, en los pliegos que se publican. Es verdad que puede ser que no sean, que depende de cómo específicos sean, luego tienen más margen. O sea, pueden decir, mmm, se van a limpiar por, por lo menos cinco veces al mes, y luego ya cuando se, se está ejecutando el ayuntamiento ya les dice, no, pues en esta calle va a ir dos veces por semana, tal. y eso sí tienes derecho a que te lo den, porque es parte de la ejecución del contrato. Entonces, sí. eso sí tienes derecho a que te lo den. Sí, ya, si, no sí. están las si no están los pliegos originales, te lo tienen que dar, porque además, con la última reforma de la ley en la que participamos, la que entró en vigor en 2018, o sea, lo que insistimos mucho en meter es que cualquier parte de todo el proceso de un contrato, incluida la ejecución luego, tenía que ser pública. Y si no lo publicaban por defecto, tú tenías derecho como ciudadano a preguntar lo que te lo dieran. Y esto es una frase que metimos en la ley de contratos, que estoy muy orgullosa y que nos sirve para todo eso. Para si no han publicado cómo se está ejecutando, tú pues lo puedes preguntar y te lo tienen que decir. Vía solicitud de información. De sí. de ley, Pero lo primero que haría, y si necesitas que te lo miremos, yo le echo un ojo, es echarle un ojo al si contrato que esté vigente si pone condiciones específicas, que no sé en este caso, yo no lo he mirado, de cuántas veces pasa en qué zonas. Es. Eso un poco. Y en cuanto a. a cuando has dicho lo de los ayuntamientos al principio me he acordado mucho, por, lo digo sobre todo por los que igual sois más nuevos, Miguel publicó hace mucho tiempo un tema que tiene un titular muy grac... bueno, tiene un titular normal, pero nuestro titular interno era Paco el Alcalde Opaco. No no, este es el titular. No, no, titulamos Paco el Alcalde Opaco, este era nuestro titular interno. Eh, todos los ayuntamientos tienen que presentar ante el Tribunal de Cuentas sus cuentas. Y, el, y lo que descubrimos ahí es que había gente que llevaba toda la legislatura sin presentar cuentas y se presentaban a las reelección. Esto era 2015. Madre mía, cuánto tiempo. Bueno, es un tema que hizo Miguel que es muy gracioso. Entonces, esto fue gracioso aquí hay una página que se llama rendición de cuentas punto es, creo, del Tribunal de Cuentas, donde están las cuentas de todos los ayuntamientos. Y lo más interesante no es que estén las cuentas, que está bien, es que ves cuáles llevan siglos sin presentarlas al Tribunal de Cuentas porque pasan de todo. Sí, pero también es verdad que las cuentas esas en general van a tener un nivel. Aunque bueno, tú si trabajas en Hacienda te moverás bien ahí. Pero que a veces <risa> en las cuentas esas eh, o tienen poco detalle. O si no eres una persona que está acostumbrada a leer cuentas, o sea, te puedes, como, es difícil, o sea, que igual no es algo que vale para todos, pero sí, en, en concreto de la parte de presupuesto y ejecución del presupuesto, es algo que tienes ahí que puedes mirar. La URL era Alcaldes opacos pero nuestro titular interno era Paco el Alcalde Paco, porque era un, <risa> un señor que se la reelección con un cárcel de más transparencia, no sé qué tal, y el tío no había presentado cuentas en cuatro años. Genial. Bueno, pues nada, oye, os dejo para el siguiente. Venga, muchas bueno, gracias. gracias pues el siguiente es Manuel Sánchez. Que Ahí quería comentar alguna cosilla y yo creo que igual podemos ir cerrando, no sé qué pensáis. Después de. Yo, la turra que, os, que, que queráis que os den. No, gracias, Emma. gracias a mí, gracias Olaya. Los temas que hemos abordado dan no para un libro, van para una enciclopedia. El código fuente libre, el registro mercantil abierto, la transposición de las directivas. Yo lo he dicho en clase, eh, con un macro de ley y la constitucionalidad, yo dudo de la misma, pero bueno... Eh, los reinos de Taifa Informáticos, yo hace poco estuvimos un curso en el Consejo General del Poder Judicial y yo me escandalicé cuando el Consejo General del Poder Judicial está haciendo un programa para que se entiendan los diferentes programas de justicia de las diferentes comunidades autónomas. Ya nos han dicho que no que han dado por imposible a Cataluña y el País Vasco, pero bueno, así lo, lo tenemos. ¿no? En cuanto a lo que ha hecho Marisa, bueno, Marisa, las tasas de reposición las controla Hacienda, que es donde estás tú. Ese es el tema. Bueno, solo, no quiero no quiero alargarme. Creo que los temas que estáis tocando son temas muy importantes para la sociedad española. Quizás hay otro tema que, que yo os animaría a que siguierais, y es el tema de la comprensibilidad. Eh, no se entienden ni las leyes que hacen. ¿eh? O sea, cuando en una ley empiezan a remitir al, al reglamento europeo, a la aquello no hay... Hay que hacer un máster para, para entender las leyes. Bueno, me lo cuentas. <risa> bueno, vosotros estáis traduciendo el boletín oficial del Estado al Román Paladino, y eso es importante, ¿no? Y por último ya, aparte, ya me animo a ofrecerme como profesor de universidad para que tengáis ahí una plataforma para buscar gente joven, sabia, sabia joven, que pueda gastarse el euro en lugar de la mayonesa en cibio, ¿no? <risa> Perdón, la broma utilizando, creo que ha sido Julián el que ha hablado y nada, eso, daros la enhorabuena y ponerme a vuestra disposición un abrazo muy fuerte a todos no, Muchas gracias. gracias Manuel Muchas gracias Manuel No, no, que sí, que sí, que encantados de a, a, a Manuel le conocemos desde hace años ya, porque ha estado en la lucha de aprobar la ley de transparencia y mejorar la ley de transparencia desde desde los inicios desde que era una promesa electoral de todos los partidos eh... <risa> Y sí, no, sí, y está claro que esto, es, todos estos temas que tratamos, que son súper complejos, tampoco. El año que viene estaremos hablando del mismo tema. O sea, hay que asumir que estas cosas no se van a arreglar de un día para otro. Pero bueno, nuestro o sea, tenemos nuestros altibajos, pero en general creemos que bueno, que poco a poco, ¿no? Que hacemos lo que podemos y. Pero se van consiguiendo cosas. O sea, es verdad que es todo súper lento. Entonces, cuando te pasas ahí un montón de años por pidiendo otra vez el registro mercantil, y el registro mercantil y el registro mercantil, y el registro mercantil dices. El registro mercantil. Pero luego es verdad que hay pequeñas victorias, o sea, hay grandes como la de contratos que yo sigo celebrando la, tres años después, y pequeñas como, por ejemplo, cuando publicó este año que había determinadas barreras para acceder al ejército, como, como, la, como la falta de genitales, por ejemplo, si te faltaban huevos, ese tipo de cosas, y, y luego, por ejemplo, que también no se puede hacer a determinados cuerpos con endometriosis, y eso se está, se está corrigiendo. Entonces, hay determinadas, aunque sean victorias pequeñitas, a veces... Quieras que no te, te dan un poco de ánimo, un poco de aire. Sí, y... va. pero sí. perdona lo de contratos, pero tú sabes muchas veces que cuando se producen los pliegos eh, los redactan las empresas a ah, las cuales le quieren el contrato. Te quiero decir que mm, echa la ley, pero también hay echa la trampa. ¿no? Claro, no, pero es sí, ilegal. Sí, yo lo que quiero es que una ley diga que algo es ilegal. Es como cuando te dicen, eh, cuando pedimos que se regule el lobby y te dicen, ¿para qué lo vas a regular? Si luego se van a reunir en una marisquería. Y digo, bueno, pero que reunirse en una marisquería sea ilegal. O sea, y si les pillan, que les... O sea, que es o sea, ilegal. Si, lo que quiero que, o sea, claro que, no, que hace falta una capa encima de control. Y esto pasa con, con, con contratos. O sea, hay un organismo que se creó en esta última reforma para vigilar la contratación, que son tres y el gato. Literalmente. ¿no? O sea, y, literalmente. Es que tipos. hemos estado ahí, que, es que son tres. Es que da mucha pena. Y no, tienen, voluntad, no tienen ni pero... medios, ni tienen... Entonces, claro cuando ese es el organismo que tiene que vigilar toda la contratación de toda España y hacer recomendaciones, interpretaciones y tal, y son tres y el gato sin medios, sin acceso a los datos de forma más, más, más que cualquier ciudadano, sin nada, dices, si claro, es que por mucho que la ley diga que es estupendo, si no lo vigila nadie, esto es jauja. Y pasa un poco lo mismo con esto, y, y pasará con el lobby si sí se crea una norma que regule el lobby y nadie lo vigila, igual que ahora mismo la oficina de conflictos de interés son tres y el gato también, entonces, toda la gente, todas las puertas giratorias que son ilegales no las pueden controlar porque es que no, no dan gasto. Entonces, ¿qué hacen siendo pocos? Pues tiran, solamente actúan en caso de denuncia, la mayoría de veces. Pero ni siquiera, tú puedes pensar, bueno, pues si está controlando la Oficina de Conflicto de Intereses, pues yo qué sé, si un ex alto cargo que está en su periodo de enfriamiento estos otros años está de alta en la Seguridad Social, esta gente se dará cuenta. No, no, no están coordinados, no se da cuenta. O sea, o lo denuncia alguien o no se, no se da cuenta. Entonces, claro, el problema es que a veces se aprueban normas que son buenas, pero si no le pones una capa de vigilancia moderna y que sea efectiva, no puedo vivir. Pero, eh, has empezado optimista y has acabado ahí un poco. Ya. Yeah. <risa> <risa> ha <He> ido cayendo. <risa> <risa> pero que sí, que, es sí, que a, la larga, a la larga... Y merece la pena la lucha. O sea, al final sí. hay que hacer la lucha correcta y confiar en que... Poco si a poco no los y bueno, y una, una otra victoria que siempre contamos es, o sea, no hay nada mejor que ganarle al gobierno en el Supremo o sea, Y a la Audiencia Nacional Sí, sí, o sea, y a la Audiencia Nacional también, claro o sea, el enfrentarte a los Joder, el del lazo. Estado y dejarles mal y ganarles, mola Es guay, mola A mucho gustito A <risa> Así que sí Perfecto bueno, pues muchas, muchas gracias, gracias. Pues muchas gracias. ¿sí? Vale, vale, vale, vale, vale. A la vez lo vale. hemos dicho. Muchas gracias. Eh, ah, fíjate, ya se ha ido. Eh, pues creo que tenemos otra pregunta de Bernardo. Eh, sí, Winnie, yo no, no me atrevo a contestarla. ¿eh? Igual la, la Marisa puede contestar Sí. Sí. Ah, si se animan, todo es posible. A mí me parece muy difícil esa pregunta, Fernando. ¿no? Sí, no yo, no, yo no sabría lo suficiente para... Pero sí puedo responder a Fernando, eso es fácil. Sí, están todas las sentencias en la web. Eh, de, hecho, eh, de hecho, tenemos, bueno, ¿tenemos pendiente como ponerlas. Pendiente agruparlas todas? todas, pero si buscas que sí. cualquiera de los temas de, de Yo creo que igual hay una etiqueta. De, están todas. De hecho, por ejemplo, eh, la, la gorda, que es la que acabamos viendo, lo el Supremo y tal, la de los aviones, sí está, que está toda la cronología y están no solo las sentencias de los diferentes tribunales, sino lo que nosotros hemos presentado, las alegaciones, todos los documentos. Sí, todo el proceso. Todo el proceso y en, en, la, en la web, por ejemplo, de, o sea, en, hay una página específica del tema este del código abierto, del bono social, donde también está todo el proceso, todo el, todas las alegaciones, la pregunta inicial, la respuesta al Consejo de Transparencia. Todos los documentos son públicos. No hay sentencia todavía, porque lo estamos esperando, pero está todo ahí. Entonces, si no lo encuentras, porque ahora mismo están un poco dispersas, pero cada pasamos. una tiene su página, nos preguntas y... Pero es verdad que tenemos que agruparlas todas. Mm. Eh, Jorge pregunta si podríamos hacer esto más a menudo. Eh, sí, de hecho es una de las cosas que tenemos pensadas, eh, no sé si cada trimestre o cuando alguna fecha concreta, que sea como después de una investigación... Pero sobre todo, sobre a... todo, si el COVID nos deja, a... me gustaría mucho veros en persona. O sea, hacer un poquito de ronda. Entonces, si en claro, vuestra ciudad hacen cosas, verdad. hay unos... Tú existen... Turcibio. <risa> pues, ir un poco, no, o sea, no se puede hacer todos los días, pero ir un poco a veros porque es otra cosa. Mm. Si, si esto mejora un poco la situación y yo que sé, sabéis que en vuestra ciudad hay un esto que monta unos ciclos de tal, pues sugerid que vayamos de visita y si no, lo voy a presentar el libro o nos vamos a... todo de excursión o lo que sea. Pero sí que es verdad que yo tengo muchas ganas de, de veros en persona. Toledo, Toledo bien. Toledo está bien, las tapas son muy buenas. A favor de Toledo. Y es barato llegar, podemos llegar. Podemos ir a Toledo. Así que sí, nos subimos a cercanías todos. Bueno, cercanías más, ¿no? no es media, media distancia. Pero vamos, que, que nosotros encantados y de hecho cuando a veces viajamos por algún evento o alguna reunión, yo siempre le pregunto a Javi qué socios hay ahí un poco por ver que si podemos aprovechar el viaje para, para encontrarnos. Hmm. Este, eh, lo de Extremadura en tren va a ser para el 2025. Pero pues, <risa> pues, pues, eh, pero tenemos a María, eh, que es de Extremadura y que va mucho. O sea, que podéis María a veros. Puede, María, ven y cuenta, cuenta tu experiencia. Y, ¿Y Julián. <risa> ¿Valencia? ¿Valencia capital? No, porque como yo soy de Elche, voy mucho hacia allá. O sea, que me pilla también cerca. María, saluda. Sal y saluda. Sí, pero tenemos pendiente hacer reuniones de... En provincias, digamos, que además somos cada uno, somos de distintas partes de España, así que yo creo que sería, creo, sería algo que podríamos hacer en Miguel. cuanto a la situación COVID mejore también. Antonio, ¿no? Antonio, menos Miguel somos todos de provincia. Y Antonio es... y Antonio es... Pero Miguel es canario adoptado, así que... Sí. <risa> ya, no, la capital es, es dura, pero es verdad que sí, que, que, la, que somos todos de provincias en realidad, o sea, aunque sea volviendo nuestros lugares de origen ya seguro que ya os vemos a unos cuantos. Ah, mira, a la, a la. Eh, perdón, simplemente iba a decir que igual eh, todo el equipo puede unirse para, para el brindes final. Si podéis ir pasando, y igual podemos ir cerrando. Ya topé con Valladolid, Eduardo. Eh, tengo mis seguros ahí, o sea que cuando quiera algo aprovechando Cartagena. Qué bonito. Cartagena lleva Cartagena mucho sí, yo pequeña. Que... Cartagena de pequeña. <risa> bueno, pues saluda a todos. Eh, o sea, ¿cómo que este ojalá a, a los. No, no, no, no. ahora va. Ojalá 2022 sea bastante mejor, por favor. Hacemos esto encima todo lo posible, lo antes posible. Millones de gracias por todo. O sea, si no fuera porque estáis ahí, nosotros no, no haríamos esto. Ya está, no hay más. Y nada, no, y, y que mil gracias por venir. Hasta todos, sí, sí, ¿no? que la, y el año que viene tenemos más. Sí, ah, sí, sí, sí. por fin. Gracias. Muchas gracias. Oye, gracias. Chiquito, chiquito, gracias. Felices fiestas. Un año. Hasta luego. Felices fiestas. Chao. Chao. chao, chao. Un placer. Chao. Está todo el mundo despidiéndose. No puedo cerrar esto. <risa> gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Ha sido, ha sido un placer. Siempre es un placer, la verdad, hablar con vosotros. Y sí, tenemos que hacerlo más a menudo. Sí. Hasta luego. Hasta luego.